no entiendo que quieren hacer preparados listos ya puede que haya algo bueno por aquí He entendido ah vale para llevar el tren yo no llego Sí. sí, sí, sí. Debo ir más rápido. Si sí, no sé que me el y si no Aquí hay una mochila. Nivel 3. Jump, jump, jump. de asiento. What the fuck? <coughs> Puede que haya algo bueno okay. por aquí. El anillo se cierra en un minuto. No estamos muy cerca. Hostia, espérate. Yo no demasiado lejos. Quedan dos. Con esto mataba. I need something good. Necesito munición pesada. Debo ir más rápido. El anillo está a la vuelta de la esquina. Y tenemos 30 segundos. Necesito una mejora de arma. Punta de martillo. Aquí hay un havoc Do you have uh, gold havoc? Do you need gold havoc? Havoc? No, no. Aquí hay un Havoc. Mientras mis planes, Casi ahí. aquí hay una un Necesito una mejora de arma. Selector de fuego. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Vayamos por aquí. I need it. I need... Atención. Atención de no hay navidad. El anillo se acerca. Es que si tuviese detector, tío, pero no tiene. Si hubiese detector, lo probaba, eh. Pero va con.. No, pero va con retraso igual, ¿no? Claro, entonces no vale. Que se dormir. O sea, no va con turbocargador, me refiero. Aquí hay una Windman. Atención, lanzando pack de supervivencia. Atentos, llega un pack de supervivencia. Aquí hay un R99. Aquí hay una mira. Franco tirador Eso me llamo bien. Aquí hay un cargador cero ampliado. Can Nivel take for me, can ah. you take Vale. <laughs> Aquí, aquí, hay una pila para escudo Estando, el level 3 Aquí hay un cargador ligero ampliado, nivel 3 Aquí, hay, aquí hay un casco, nivel 2 Necesito una mejora de arma, selector de fuego Necesito have Telefire, I have Telefire. Need Who needs Telefire? Necesito una mejora de arma. Aquí una mejora de fuego. Telefire de fuego I need R99. Necesito una mejora de arma. Punta de martillo. Pey, pey, pey, pey. Now we're talking, man. Exploraremos Oh, paper pey, pey, Necesito una mejora de arma. Bun, necesito un cerrojo para escopeta. Se ha proclamado una nueva parca Ha cambiado la parca Atentos Plataforma de salto de... <risas> Aquí hay un cargador Ligero ampliado, nivel 2 Bien Aquí hay una mira, tirador. Aquí hay un estabilizador de cañón, nivel 3. Aquí hay munición ligera. Vale, estamos viendo. No hay nadie. Necesito una mejora de arma. Punta de martillo. Más rápido. Atención, han eliminado a la pared. Veo a alguien ahí fuera. Blanco detectado. Hay 16. Es best 3. Alguien me está apuntando. Estoy bastante segura. Hay alguien allí fuera. What the electric, the electric, Behind, behind, ready to shoot. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. más, más Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Parando. Medio minuto, voy a parar a recargar los escudos. Contacto con objetivo. Voy a Cargando los escudos. Necesito una mejora de arma. Punto de marcha. Conta Atención, anillo en movimiento. Estamos dentro del anillo. Lo hago sea obvio. We can go en Estoy defendiendo aquí. Les voy a dar mil La vueltas. Aquí Llega hay una un mejora de arma. Estrangulador. Necesito una mejora de arma. Me, ¡Me están... están disparando! ¡Me no mis escudos! Amenaza cerca. ¡Me están disparando! An Innocence 4? Uh. Recargando mis escudos Cargando los escudos escudos. Amenaza avistada. Tenemos enemigos aquí mismo. ¿Hay Disparando. Campeón, necesito munición. ¿Hay qué? Yeah, down at the guy, okay, yeah. left side Contigo, hay dropping. Allí hay un enemigo. Bien, se ha proclamado una nueva barra. Necesito munición pesada. Aquí me aburro. Voy a ir por ahí. Voy <tose> oh, a de cagando ya estamos en el anillo creo que daré unas vueltas por aquí hay un para portal oh, un mola Podríamos mirar aquí. Veo a alguien ahí Necesito fuera. Necesito munición pesada. <risa> <risa> Ejección no de asiento. Empieza la puerta atrás del anillo. La barca ha sido eliminada. Otra <risa> cosa me queda, ¿eh? No, no, podemos ir a Ok, vamos con el... Hay una cámara de botín no muy lejos. Voy a parar a recargar los escudos. Aquí hay una culata de francotirador. Nivel 3. Necesito munición pesada. Aquí hay una pila para escudo. Necesito munición de francotirador. Vayamos, Just right aquí. Here. Wait. aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Stay Stay Necesito munición ligera. i will stay here i will stay here come stay here after that ring moving we're gonna we're gonna go Stay here, stay Amenaza avistada. Blanco detectado. Allí hay un blanco. Maybe another side of the mountain. Maybe another side of the mountain. Be careful. Vayamos por aquí. Maybe next. Naturaleza, escucha mi sueño. <gülüyor> 10 segundos, curando. ¡En marcha! Atención, anillo en movimiento. El mapa sirve de guía. El anillo se mueve. ¡Oye! Oh, ya. Allí, allí hay alguien más. Voy a parar los escudos. Escaneando el I think it's only one but I don't know, man. Gibraltar, man. I, is need to or I, oh, I need ulti, ulti, ulti. Wait, wait, wait. Okay, I don't have nades. I they will come out, they will funny. come out, they will come out. Don't rotate, they will come out. Yeah, yeah I know I know. know. Oh, nice, there's oh. two We should take first a Giranta, I think. Puerta cerrada, nice. the bowl, the bowl, crack, crack, ye. ¡Chau! ¡GG! he ¡Vaya, que con el vídeo! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Sois los campeones de Apex! ¡Ahí está! Tiene número 25, chaval. ¡Uh, uh! ¡Me hemos matado a cuatro! nice. ¡Me has dicho que de casa te has cambiado! ¡Ay! ¡Claro, dime el acosado! ¡A lo normal! ¡A lo normal! ¡Al centro comercial! no la tienes jeta de tarjeta! ¡Eres un ente autosuficiente! ¡Eres un ente autosuficiente! No recuperamos. Un poquito.